Llevamos dos años denunciando las nefastas políticas mineras que lleva a cabo la Junta de Andalucía. Nos sorprende llamativamente que no hayan aprendido nada de Arnalcóyar. Este Gobierno no ha aprendió nada del desastre de Arnalcóyar y por eso en el día de hoy tenemos tres exigencias al Gobierno andaluz. La primera de ellas es una comparecencia de los consejeros de Medio Ambiente y Empleo que tienen competencia en este sentido y que nos expliquen qué ha pasado. ...y qué se ha hecho ahora mismo con la gestión de las aguas ácidas. La segunda exigencia es que la comparecencia del delegado del Gobierno andaluz... ...en Huelva, que mintió diciendo que las aguas no habían llegado al mar... ...como ha demostrado la Universidad de Huelva, que efectivamente sí ha sido así. Y la tercera es que, si bien respaldamos la denuncia a la empresa... Eh, ...que dice el Gobierno andaluz que va a realizar, nosotros insistimos... ...la denuncia sí, pero hay que asumir responsabilidades... Si hay algún responsable en este desastre, sin lugar a dudas ha sido el Gobierno también de Andalucía.